Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hay una pregunta que me acaba de hacer Ernesto sobre el tema del cuento. ¿Puedes repetirlo, Ernesto? Ahí está. Bueno, estaba leyendo el tonel de amontillado de Perdón, figurita repetida Ernesto, ahí está. Estaba leyendo el tonel de amontillado de Pau y estructuralmente, con esto que veníamos hablando de cuando hay cuento, cuando no hay cuento, este, lo resumí. En mi cabeza digo, bueno, le, si le llevo a Marcelo un, una estructura de este tipo. Eh, hay una persona que tiene un amigo, este amigo lo ofende, lo insulta de tal manera que este, quiere, decide matarlo. Decide matarlo, urde un plan para matarlo, este, ejecuta el plan para matarlo, lo engaña, lo lleva y lo mata. Fin de la historia. Entonces, ahí me está haciendo ruido con lo que habíamos hablado antes de ir a la, a la tercera posición. ¿sí? Claro. Yo iba, venía pensando, cuando lo venía leyendo, bueno, este, ¿lo mata o no lo mata? ¿Sí? Tenía que ir por otro lado. Y cuando lo termino matando, digo, epa, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, la pregunta es excelente y se refiere nada menos que a uno de los más grandes cuentos. Yo te digo, Stephen King dice que el corazón del toro es... El, el mejor cuento de Edgar Allan Poe, yo creo que es el tono de amontillado. Porque no hay un solo elemento, y acabamos vamos a ir contestando la pregunta, no hay un solo elemento que esté fuera de lugar. En el corazón del actor pasa lo mismo. Y aparece, digamos, eh, esa tercera posición bien, pero bien marcada. Eh, tenemos ahí el caso de estos policías que irrumpen, llamados, digamos, por el, el, los vecinos que oyeron ruidos, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el túnel de Amontillado? ¿Cuál es la segunda historia que está por abajo? El corazón del actor es fácil de ver. Tengo una obsesión con ese ojo que, por lo que se describe, es cataratas ¿eh? del, del anciano. Y voy a hacer algo con eso. Si el cuento terminase con el asesino. Eh, triunfante y metiendo, digamos, las, eh, los restos de la abajo del parquet y no habría cuento. No habría cuento. Hay, hay ahí una, digamos, una resolución en donde está en el punto más álgido de la trama, pero acá no viene el desenlace. Y uno dice, ¿y por qué si pasa algo similar? Porque sí hay cuento en eh, el tonel de amontillado. Porque en el tonel de amontillado, lo más importante de esa estructura es un elemento clave, un elemento de tipo psicológico y un elemento de tipo temporal, que en el resumen que bien acaba de hacer Ernesto no se ve, porque un resumen es un resumen y el cuento es ese depósito de saberes que decíamos la vez pasada, es muy distinto. ¿Cuál es el componente que en ningún resumen puede estar nunca, digamos, que no, no puede estar? Bueno, precisamente la desproporción gigantesca, gigantesca que hay entre la ofensa y la necesidad de asesinar a este tipo. Uno dice, acá hay algo más, acá hay algo. acá ese, ese elemento que va por abajo es precisamente ese algo más que pone el lector. Es demasiado. Si a mí a mí me han, han repudiado toda mi vida y, y lo lo que menos, o sea. No sé, yo no soy un tipo muy tranquilo que digamos, pero tampoco soy un monstruo que inmediatamente alguien me está eh, eh, insultando, porque él dice, había soportado, dice el narrador Montresor, el cuento está escrito en primera persona, reléalo, eh, y si no lo leyeron, no saben lo que se están perdiendo, había llegado, cuando llegó el insulto, juré vengarme. ¿Eh? O sea, había soportado las la mil afrenta de Fortunato, pero cuando llegó el insulto... Jure vendarme. Ahora, después, cuando aparece, digamos, Fortunato, uno dice, para un cacho, para un cacho. ¿Es tan jodido este tipo? Yo lo veo como un gordito bueno, ¿viste? Se viste con un gorrito de cascabeles en el carnaval, sabe de vinos, es medio fanfarrón. ¿Qué le habrá dicho a este tipo? ¿Qué insulto habrá sido? No creo que sea un insulto tan, tan grave. Y no creo no creo tampoco que lo haya insultado. ¿Mm? El modo de asesinarlo, que un modo, digamos, de, de, todavía el Marqués de Sade no había... Sí, ya había empezado a, a tallar, pero el, el, el sadismo con el cual este personaje va cumpliendo lo que antes tramó, eso, lo que antes tramó está por abajo, porque uno dice, ¿cómo lo va a matar? Ahí está la cuestión, el cómo. Esa vendría a ser la tercera posición. Por un lado, lo desproporcional de la falta cometida. Porque por más que le haya dicho andate a la reconcha puta de tu madre, ¿eh? o, o, o lo que sea, lo que ustedes... Imaginen el peor insulto de todos. No da para semejante, semejante barbaridad ¿eh? de no solo llevarlo abajo, a las catacumbas no solo eh, digamos eh, tapiarlo eh, vivo y no solo digamos hacerle creer que en cualquier momento lo saca porque era una broma como bueno, esto es una broma no sí sí es una broma le dice sí sí vamos, ahora vamos para el palacio cuánta cuánta crueldad cuánta perversidad puede haber en esa en ese, digamos, asesinato, porque una cosa es pegar un tiro a un tipo, romper un botellazo de soda en la cabeza y se terminó. La otra te habla de una premeditación y una alegosía que uno ni siquiera sospechaba, aun cuando sabía que el tipo tenía componentes realmente peligrosos, lo dice en el comienzo. Dice, ustedes que me conocen saben que yo, Fortunato, hay, hay alguien que, que está hablando con él, no, no se sabe quién, de cómo pasa en el corazón del actor. Los que me conocen dicen, este, saben que nunca le di a Fortunato el, el mínimo indicio de que iba a hacer lo que iba a hacer. Y aparte considero, dice en el primer, eh, el primer párrafo, considero que la, la acción de la venganza no está cumplida si el vengador no se manifiesta frente al ofensor. Ahí es donde se completa todo. Bueno, eso en cuanto a lo psicológico, ese es el, el magma que va tallando para abajo y que va apareciendo. La paleta de, de albanil que saca como masón, eso es otro de los elementos. Dice: ¿Qué va a hacer con esa paleta? ¿Qué nos va a pasar con esta paleta? Cuando le pregunta, y el lema de su escudo de armas: Nemo me impune la quesit. Nadie me injuria impunemente. Es ¿cómo lo, la unidad de efecto está encaminada hacia eso? Con ese magma revelador que uno lo va descubriendo a medida que lee el cuento. Porque una de las grandes cosas que tiene este cuento es cómo vos te vas sorprendiendo con la acción de este tipo. Qué va a hacer a cada paso. Es un narrador que no dice. Porque si dice lo que va a hacer, no hay cuento. Ahí sí que no habría cuento. Cuando llegue abajo, lo voy a encadenar un nicho. Cuando esté bien borracho, me va a ser muy fácil encadenarlo. Después voy a empezar... No. La idea es que me voy enterando con los hechos, paso a paso ahí está precisamente el mecanismo de relojería que estaría atrás de este cuento con un elemento que te decía un elemento psicológico y un elemento temporal cuando el cuento termina dice arrimé a la pared un montón de huesos y después remata el cuento diciendo este es el del desenlace del cuento en 50 años, en medio siglo ningún mortal los ha tocado Recuéscate en pace, descansa en paz, entonces uno en ese momento siente la, la sensación de el vacío existencial, es decir, a la mierda, ¿cómo estará este, este cadáver, por llamarlo de alguna manera, esa momia ahí adentro? 50 años pasaron, 50 años no es nada, es mucho, es medio siglo, y pop te manda ahí, ese remate, como para sentirte ¡pah!, viste, un, un palacio directamente. Así que bueno, ese es un poco el, el mecanismo estructural del cuento y cómo esa trama que va sumándose, gracias a la incertidumbre del lector, ¿m? y la certeza callada del protagonista, que sabe lo que va a hacer, todo, todo lo, lo ha calculado, como Pou, lo ha calculado tanto como Pou, porque fíjense, por ejemplo, el indicio impresionante de estar con un gorrito de cascabeles. ¿Para qué le sirve eso al, al narrador? Después, cuando, cuando pone en, la, en medio de la oscuridad la ulti, el último ladrillo ¿no? y tira estocadas adentro, se oye un ruido de cascabeles Antes de la, y viene la, la tos del otro, la desesperación, la, la risas desesperada del tipo que quiere, que no es que va a ser así, ni siquiera, ella sabe quiere que todo sea una broma quiere que todo sea una broma bueno, por todo eso yo realmente este, me saco el sombrero frente a esta genialidad de Edgar Allan Poe ¿está contestada la pregunta? Sí. bien, sí. ahí está no es lo mismo no es lo mismo, eh... no es lo mismo que a este yo lo voy a matar y lo mato porque me jodió, que las implicaciones psicológicas que hay ahí adentro las implicaciones yo me atrevería a decir psicopatológicas me parece que ahora entendí eh, un poco cuáles son las dos tramas. Me parece que las dos tramas de las que estás hablando son los dos personajes. Uh -huh. Donde primero parece que uno es malo y ofendió, y lo trató mal, uh -huh. y lo terminó uh -huh. insultando. Uh -huh. Y el otro es el bueno que dice: Bueno, yo me voy a vengar de alguna manera. Uh -huh. Y esto que pasa, que al revés, que Eso. se da vuelta, y el que, el que parecía malo. Este, termina siendo un tipo inocente es una excelente interpretación y ahí, ahí coincidimos en, en esto no No hay escritor esto se ve ustedes muchachos si no lo leyeron no hay escritor que no le deba una vela a San Edgardo de Bosco. ¿Okay? escritor y mártir ¿Eh? mártir de la democracia después van a ver por qué lo digo lo digo ahora se sospecha que a Pou, no se sabe cómo murió, pero se sospecha que lo llevaron a votar por cualquier... Todo, todo, ¿Vos sabés eso, No, me... no pero nada. bueno, Lo llevaron a votar, y a votar, y a votar, y a votar, y con documento falso, etcétera. ¿Eh? Borracho como estaba, lo pasearon. Eso es lo que se dice. Nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Pido un pulgar arriba para esta clase, para el muchacho, muchas dos. Ahí no solo uno, sino de <risa> Bueno, Nomita, gracias por la camarografía y un abrazo para todos.